Esta novela, todos sermones, todos así, todos se pelean, no cambia de eso, qué alegría, pero así. Esto vendría a ser antes.